Hoy, en Noches de Census, invitaciones del SAT y revisión de vigilancia profunda. Presenta, maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitado especial, licenciado en cuantadoría pública. Y maestro especialista fiscal, Mario Beltrán.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 en otra emisión de eh, Noches de Census, su servidor Carlos Ramírez el día de hoy, pues tenemos un programa muy especial para su servidor, para, para todos ustedes, y vamos a, a hablar de las cartas de invitación y la revisión de vigilancia profunda, y para estos efectos tenemos a nuestro invitado especial del día de hoy, al maestro Mario Orlando Beltrán López, que nos acompaña desde la ciudad de Chiapas, Tapachula, Chiapas, si no me equivoco, eh, es un gusto tenerlo aquí eh, en este subprograma, maestro. Eh, ahorita me voy a permitir presentarlo. Eh, eh, yo creo que, pues bueno, no necesita mucha presentación. Ya la mayoría de todos nuestros, nuestros seguidores pues lo conocen, al maestro Mario Beltrán, como está en sus, en sus redes sociales. Y pues es un gusto para mí. Ahorita antes de iniciar, le, le comentaba que por aquí tuve el honor de conocerlo aquí en la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, donde su servidor radica. Por aquí tuvimos la oportunidad de saludarlo. Y pues el día de hoy tenemos la oportunidad de saludarnos aquí vía virtual en este programa Noches de Census. Y pues es bastante importante este tema de eh, la invitación del SAT, las cartas de invitación del SAT y precisamente la revisión eh, profunda como la conocemos. no Algunas veces nos ha llegado por ahí un, algún correo no de que se te invita a un procedimiento de vigilancia profunda y nos asustamos, no sabemos qué, qué tenemos que hacer, cómo proceder, qué consecuencias tiene. Y por el día de hoy, pues, vamos a resolver este tipo de, de preguntas, este tipo de temas, cómo podemos proceder, qué tendríamos que hacer. Y para estos efectos tenemos aquí al maestro Mario Beltrán. Un gusto saludarlo, maestro. Bienvenido a este su programa, Noches de Census. Es un gusto su servidor, Carlos Ramírez. Como le, eh, le comenté hace rato, pues, nos conocimos por aquí en Oaxaca. Un gusto conocerlo. Y pues también eh, me, me permito presentarles por ahí. Eh, eh, he conocido que está ya... Creo que ya terminó, ¿no? Ya está terminando el, el doctorado también por ahí en Ciencias de lo Fiscal. Por ahí estamos al, al tanto de, su, de sus redes sociales, maestro. Y pues un gusto tenerlo aquí en este su programa. Siéntase bienvenido, siéntase en casa, siéntase en confianza con su servidor Carlos Ramírez. Y pues vamos a dar inicio a este tema bastante importante, ¿no? Yo creo que cuando nos invitan a una fiesta, cuando nos invitan a revisarnos, cuando nos invitan a algo, pues vamos o no vamos, ¿No? Eh, le dejo los micrófonos a usted maestro para que salude a nuestro auditorio para que se puedan conectar, puedan replicar esta esta información, saludos aquí por allí, nos están viendo Karina Hernández, Manuel Poblete, y todos los que se puedan conectar en esta transmisión, pues, bienvenidos a esta transmisión de Noches de Census. Bienvenido, maestro. Hola, maestro Pedro, muy buenas noches, gracias por la invitación, gracias por el espacio aquí en en esta en este programa esta transmisión de census un saludo especial también y agradeciendo la invitación al maestro Antonio Aranda y pues bueno el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema por demás interesante actual del cual por supuesto tenemos que tomar algunas acciones preventivas y para los cuales ya tienen este efecto de las invitaciones del SAT, pues evaluar las acciones correctivas. Así que por favor, les invitamos a que nos acompañen en esta transmisión en vivo. Pues muchas gracias, maestro, por aceptar la invitación, y pues yo creo que, como lo comenta, es un tema bastante tanto controversial como delicado, ¿no? Para los contribuyentes que en algún momento, pues, les llega ahí la primera notificación de te invitamos a, a acudir aquí a nuestra subadministración, a que vengas a ver cómo estás y pues llega al contador y le dice el cliente fíjate que me llegó esto, ¿no? Una, una carta de invitación, o ya en, en el peor de los casos, vamos a verlo así, este, vigilancia profunda, ¿no? Eh, de acuerdo a las subadministraciones, a mí me ha tocado resolver algunas cuestiones de vigilancia profunda aquí en la subadministración de Oaxaca, a usted maestro, pues por ahí, por Chiapas, y yo creo que por algunos otros estados de, de, les, de la República, pero pues todas tienen su su generalidad, ¿no? Y en este sentido, yo creo que cuando eh, nos invita la autoridad a algo, es porque sabe algo, ¿no? Y en este sentido, eh, maestro, le dejo la palabra para ver eh, de dónde viene esta parte de la invitación. Muchas veces nos asustamos y decimos, oye, tengo que eh, acatar la invitación, tengo que responder la invitación, ¿qué pasa si respondo? ¿qué pasa si no respondo? Yo creo que son de las primeras preguntas que nos hacemos, tanto los empresarios, los contribuyentes, los contadores, los administradores, en este sentido de las invitaciones. Claro, maestro Pedro. Y bien, vamos a platicar acerca de esta acción que, por supuesto, lleva a cabo el SAT, y que si bien es cierto, no es una facultad de comprobación prevista en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, sí representa una estrategia y una forma en cómo la autoridad está logrando una recaudación de bajo perfil. Es importante hacer la revisión del de informe de gestión tributaria ya del segundo trimestre o el primer semestre de este año 2022, en el cual el SAT presume, y eso hay que reconocerlo y admitirlo, su éxito en la recaudación. Menciona que por cada 100 pesos recaudados el costo es de 24, no de 24 pesos, sino de 24 centavos. Una cifra por demás interesante y que creo nos debe de llevar a la reflexión, porque independientemente, y vamos a dejar en un lado el tema de que no es una facultad expresa prevista en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, el SAT hace una invitación a que el contribuyente revise su situación fiscal, revise el cumplimiento de obligaciones fiscales. Y con ello también se advierte que en caso de encontrarse alguna irregularidad o alguna inconsistencia, el contribuyente por su cuenta y no de manera un tanto obligada pueda corregir a través de la presentación de las declaraciones complementarias. Esto, por supuesto, hace que este éxito recaudatorio pues se vaya consolidando revisando cifras del año 2014 al SAT le costaba cerca de 40 pesos recaudar 100 entonces pareciera que este efecto de la pandemia y que como bien citó el maestro Pedro antes de pues las invitaciones eran de manera presencial hoy y es la base del éxito de esa recaudación, se hace a través de medios virtuales, a través de Microsoft Teams, en el cual, bueno, vamos a platicar en breve qué es lo que sucede. Pero considero la pregunta toral que se hace el empresario y, por supuesto, respaldado por su asesora fiscal o por su contador, es la siguiente. Debo de atender, debo de asistir, debo de responder esa invitación desde el punto de vista legal, no, puesto que, nuevamente, no es una facultad de, de comprobación. No obstante, con base en el artículo 33, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, pues la autoridad puede invitar a los contribuyentes a que se acerquen, por supuesto, con ella, a efectos de revisar este cumplimiento. De modo que la estructura y sobre todo la forma en cómo la autoridad lleva a cabo esta invitación de coro persuasivo... Lo hace a través de correo electrónico y en algunos casos a través del buzón tributario. Pero ambos mensajes o ambos contenidos convergen en lo siguiente. Hace una advertencia, no quiero señalar amenaza. La autoridad advierte que en caso de no atender esa revisión de vigilancia profunda, podrá restringir temporalmente los certificados de sello digitales. Y vamos a ver más adelante que esto no es posible, puesto que con base al artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, pues es otra la causal de restricción de CSDs. Así que lo importante y hasta este punto y hasta este momento es que por favor revisemos todos los correos electrónicos, revisemos ese buzón tributario. Si es una persona ajena al tema contable o fiscal, si es, por ejemplo, el secretario o la secretaria, es recomendable que le informe a el contador o a la contadora para efectos de valorar el sentido de ese comunicado. Que nuevamente no es acto administrativo, pero vamos a platicar en breve en qué consiste o cuáles son las modalidades de atención de estas invitaciones. Perfecto, maestro, pues eh, bastante interesante esta, esta primera, este primer acercamiento con el tema de facultades de comprobación, donde pues no encuadramos esta parte de la invitación dentro de las facultades de comprobación, ¿no? Por ahí eh, los eh, amigos, colegas contadores sabemos que existen las facultades de gestión, las facultades de comprobación, y en ese sentido, pues la autoridad se tiene que llegar de los mecanismos para decir, oye, pues si no te emito una facultad de comprobación, antes te emito una invitación, ¿no? Y por ahí en algún momento algunos colegas eh, decían, pues es una invitación, ¿no? Es como cuando te invitan a una fiesta, si quieres vas, si no quieres no vas, ¿no? Pero en ese sentido viene este riesgo, esta, esta incertidumbre del, oye, si ya me mandaron un correito por ahí donde donde me invitan a corregir mi situación fiscal, ya sea porque tengo diferencias, ejemplo, lo que está, ha estado pasando últimamente, diferencias de IVA causado, eh, de retenciones, etcétera, eh, pues dice el empresario, oye, ¿qué pasa si no le hacemos caso, no? Si no le hacemos caso, es decir, bueno, eh, pues tu autoridad estás mal. En ese sentido, la autoridad toma, y me voy a meter ahorita eh, en paréntesis en otro tema, del CFDI, ¿no? Un, un tema muy controversial, muy. Eh, ahorita que tenemos esta eh, supuesta y entre comillas prórroga hasta el primero de enero del 2023, esta ampliación, me permitiría decir, donde eh, la autoridad extrae de esos CFDI los datos para decir: Yo tengo estos datos, ¿no? Tú, contribuyente, me das otros datos, ¿no? De acuerdo al artículo 6 del Código Fiscal donde viene la causación de las contribuciones, donde viene esa autodeterminación de las contribuciones, dijeran por ahí los memes, ¿no? Eh, Oye, Sad, ¿y cuánto te debo? No, pues tú debes saber cuánto te debo. Y dice el Sad, no, pues yo sí sé, pero no te voy a decir, ¿no? Y en ese sentido, eh, pues la autoridad nos tiene como que tú me tienes que pagar lo que según yo ya sé que lo que lo que me tienes que pagar, pero si no me pagas lo que sé que me tienes que pagar, pues vamos a tener problemas. Y ahí viene alguna facultad de comprobación. Pero antes de la facultad de comprobación, viene en este sentido, pues, esta, te invito, ¿no? Te invito a, yo detecté esto, todavía somos amigos, todavía somos amigos, te invito a corregir esto, a que tú mismo revises esta situación que yo detecté, te estoy ayudando a detectar esta situación, y a ver cómo le hacemos, ¿no? Eh, en una facultad de gestión, en este sentido de recaudación, pues, la autoridad, yo creo que algunos van a decir oye, sí, tengo retenciones por enterrar, las voy a enterrar mejor antes de que pase algo, ¿no? En ese sentido. Y de ahí viene la otra parte que nos comentaba aquí el maestro Mario, donde, ah, pues ya viene algunas otras repercusiones, como es el CSD, algunas repercusiones con certificado de sello digital, con alguna facultad de comprobación que se pueda derivar de ese, de ese procedimiento, en este caso de la invitación, ¿no? Y, eh, pues, eh, yo creo que es importante que los empresarios empecemos o los empresarios que nos están viendo empiecen a eh, razonar este sentido de las facultades que tiene la autoridad. No la, la autoridad en ningún momento te va a molestar porque tienes todo bien, ¿no? Sino porque por ahí hay algún puntito, puntito rojo, puntito amarillo, como lo quieran ver, que les está llamando la atención. Y si les llama la atención... Es por algo, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que el maestro Mario nos va a compartir algunas cuestiones con respecto a esta primera parte de la invitación y como veíamos más adelante, a las repercusiones que tiene esta revisión profunda. Me voy a permitir darle lectura, maestro, por aquí algunos comentarios. Rosario García. Hola, maestro Mario. Buenas noches, nos comenta Rosario García. Alberto Villa, saludos. Tavo Montiel, también saludos. Rosario García, muchas gracias. 50 estrellas por ahí, muchas gracias, Rosario García. Eh, William Gutiérrez, muy buenas tardes, contadores. Saludos al invitado contador Mario Beltrán. este César Caballero, buenas noches. Saludos, contadores. William Gutiérrez, como actividad de gestión, logran de una forma más barata incentivar el temor fiscal y recaudar, que es la misión del fisco, nos comenta William Gutiérrez. Y esos son los comentarios que tenemos por ahí en las redes sociales, maestro Mario. Pues eh, le dejo otra vez los micrófonos para seguir con este tema de esta invitación y de ahí pasarnos a la parte de la revisión profunda que yo creo que muchos de nosotros ya la hemos vivido, ¿no? Claro, maestro, y vamos a, a recordar algo que acaba de expresar respecto al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, en el cual se respeta el principio de la autoaplicación de las o la autodeterminación, perdón, de las contribuciones. Y. Este meme, pues sí, es eso, un momento de, de risa, pero recordemos que puede también existir la heterodeterminación de las contribuciones y esta como se da a través de las facultades de comprobación que tiene la autoridad fiscal. Ahora, es una invitación y como se expresa coloquialmente, es una llamada a misa. Bien puedo ir, bien no puedo ir y técnicamente no tendría que ocurrir nada. No obstante, cuando hacemos la revisión, y aquí es donde tenemos que puntualizar, porque la autoridad fiscal, con base y no a personas, sino con base a procedimientos informáticos, bastará que se realicen ciertas instrucciones para que, con base a la información de los CFDIs de cualquier tipo, con base a las declaraciones mensuales, provisionales, anuales, etcétera, se pueda hacer el cotejo de la información manifestada en las declaraciones con la información manifestada en esos comprobantes fiscales. Es entonces que el contribuyente debe de tener la certeza, debe tener el fundamento de cómo fue que determinó esos pagos de impuestos. Máxime que la autoridad fiscal en esta etapa de invitación no nos va a pedir información tal como papel de trabajo, declaración, estados de cuenta, etcétera. El trabajo que tiene que hacer el contador o la contadora es integrar precisamente esa cédula de diferencias, si es que existiera. Claro está, identificará y manifestará las observaciones que así correspondan, pero no va a quedar solamente en decir, ah, hay una diferencia de 30 mil pesos y corresponde a la causa A, a la causa B, a la causa C y listo. No, porque la autoridad lo que va a esperar es que si la diferencia es imputable al contribuyente se pueda hacer la corrección a través de la presentación de declaraciones complementarias. Esto es pagando diferencias con los accesorios. No pensemos que el sistema del SAT y hiciera un envío con fecha de hoy, 17 de agosto 2022, lo atendamos o no lo atendamos, ahí va a quedar no. Voy a hacer una afirmación a manera de ejemplo. No me consta y no tengo el dato, pero pensemos que cada 10 días, esa instrucción informática hace valga el proceso reiterativo. El día 27 de agosto volverá a descargar XML, declaraciones, y si hay diferencias, posiblemente nos envíe de manera automática otro correo electrónico y será N veces. He visto algunos comentarios y algunas eh, consultas de las contadoras y contadores que comparten lo siguiente, Mario, es que esta es la segunda la tercera ocasión que el SAT me envía el correo electrónico o usón tributario respecto al mismo ejercicio y al mismo periodo. La pregunta que les hago, oye, hiciste el procedimiento de atención. ¿Esto qué es? Revisar y en caso de ser imputable al contribuyente presentar declaraciones complementarias. No, no lo hice. Ah, bueno, entonces es por ello que el sistema puede estar enviando de manera reiterativa. Alguien puede responder. Mario, sí, Hice el proceso de revisión y fíjate que no tengo diferencias. Ok, entonces nos quedamos así. No va a pasar absolutamente nada. Mario, fíjate que eh, hice la revisión y no tengo diferencias. El sistema del SAT está determinando otras bases. Bien, entonces nos vamos a mantener en modalidad stand-by. Esperando. ¿Esperando qué? Uno que por sistema nos restrinjan el cese de demanda temporal o que nos ejerzan alguna facultad de comprobación. Y en ese momento voy a poder exponer mis argumentos a través de papeles de trabajo. Pero notes entonces cómo la piedra angular de este procedimiento es el comprobante fiscal digital por internet. Hoy versión 3.3, mañana la versión 4.0 como versión única. Y entonces... Una pregunta que puede surgir, ¿se puede evitar que nos llegue una invitación por correo electrónico para revisar nuestra situación fiscal? La respuesta es sí. Y todo de qué va a depender precisamente de la forma en cómo estemos expidiendo este comprobante fiscal digital por Internet. Nótese que era 2017 cuando tuvimos ese cambio de la versión 3.2 a la versión 3.3 y realmente... Muchos no supimos qué es lo que venía respecto a esta versión. Solamente vimos un cambio de dígito, 3233. Uh -huh. Solamente vimos la incorporación de, comple de catálogos, perdón, sustituyendo la captura manual del texto y esto no le permitía a la autoridad fiscal hacer una integración de información. La 33 sí, pero era 2017. Pensamos que era nada más un cambio de versión como cambiar un vehículo de año tras año? No. Hoy podemos revisar hacia el pasado que lo que se buscó con esos catálogos de la versión 3.3 es poder consolidar la información. Así entonces, el eje toral que le está dando este éxito a la autoridad en todos los FDIs, particularmente en los de ingresos, es el atributo método de pago, ya sea PUE o ya sea PPD. Y aquí es donde interviene mucho nuestra cultura como contribuyentes. He visto algunos casos y sobre todo algunos comentarios y justificaciones que se sustentan en no va a pasar nada. No va a pasar nada cuando entonces, ¿cómo es que el SAT llega a esas diferencias? Y lo peor de todo son los argumentos, y esto lo señalo de esta manera, con este calificativo, lo peor de todo son los argumentos que exponemos. Y que en principio no tenemos algunos la capacidad para reconocer que por nuestro criterio o por nuestra aplicabilidad cometimos alguna imprecisión y es lo que está señalando la autoridad. Con esto no quiero afirmar que la autoridad siempre tendrá la razón, pero recordemos que son instrucciones, recordemos que son procesos y aquí no hay tibio o es frío o es caliente. O es PUE, efectos fiscales al cobro. Si es PPD, no hay efectos fiscales al cobro. Por lo tanto, no se deja al a, a libre albedrío del de contribuyente a través de su contador o su contadora decidir que si una operación, pensemos, se expidió en el mes de julio el comprobante fiscal con método de pago PUE, pero el cobro lo recibe en la cuenta bancaria en el mes de agosto del 2020, pensemos, no quiere decir que en agosto se tuvo que haber declarado ese ingreso y, en consecuencia, los impuestos que puedan corresponder. Porque así entonces tendremos que recurrir a la base, al sustento. Y esto nos expresa el artículo 29A, fracción séptima, inciso A y B del Código Fiscal de la Federación, que en breve lo voy a, a desarrollar para que quien así lo considere justo o, o lo considere propio, pues haga los razonamientos y análisis. El punto medular es identificar a través del proceso de la revisión. Revisar, no solamente decir, llegó el correo electrónico, lo doy a eliminar o lo pongo con filtro de spam y nunca me voy a enterar. Porque esto es como decir, ahí viene el lobo una vez, ahí viene el lobo dos veces. No ha llegado el lobo. Uh -huh. Cuando digamos, ahí viene el lobo la tercera ocasión, es porque ya se están aplicando procedimientos de Código Fiscal de la Federación. Ok, maestro, perfecto. Y, y fíjese que este tema del CFDI precisamente, eh, yo creo que es el punto medular donde eh, derivan todas estas cuestiones de invitación, ¿no? como lo comentaba el maestro Mario. Eh, el tema del PUE, del PPD, de los complementos de recepción de pago, eh, toda esta um, fiscalización que estamos llevando en materia electrónica nos lleva al punto de decir la autoridad, yo tengo estos datos, eh, para mí el PUE es porque lo cobraste, ¿no? Y el PPD es porque no lo has cobrado. Y el CRP, el complemento de rece recepción de pago, hasta este momento donde toda la, todavía los que están en la versión que está vigente a 3.3 y todavía no han migrado a la 4.0, Recordemos que la 4.0, en este complemento 2.0 para CRP, ya trae impuestos. Que ese era el detalle principal que tenía la autoridad de decir, bueno, ya sé cuánto cobraste de lo que te debían, pero de eso que cobraste todavía no sé cuánto es de IVA, cuánto es de IEPS, cuánto es de impuestos, etcétera, ¿no? Ahorita en la versión 2.0, ahora sí me vas a decir si hay retenciones, si hay impuestos eh, indirectos. Si sí, hay impuestos directos en este caso, ahorita en la versión 2.0, que está anclada a la versión 4.0, que en este caso vamos a tener para 2023, pues ya la autoridad precisamente ya va a tener más eh, información para decirnos, a ver, oye, eh, fíjate que no me has declarado retenciones, ¿no? Y actualmente lo hace, ¿no? Fíjate que derivado de los FDIs que recibiste, ejemplo, arrendamiento. Tú me dijiste declarar tanto de ISR por arrendamiento y no me has declarado nada. O me declaraste menos, ¿no? En ese sentido. Y ahí la autoridad empieza a hacer estas confrontas de CFDI contra declarado. CFDI contra declarado. Pasa con retenciones de salarios, pasa con retenciones de ISR de servicios profesionales, pasa con retenciones de ISR de arrendamiento, pasa con retenciones de reciclo, etcétera. Y es donde nos damos cuenta... Que el punto de extracción de la información viene siendo el CFDI, ¿no? Y en ese sentido, oye, fíjate que me equivoqué, era un CFDI PUE y lo hice en PPD. ¿Qué crees? Tú le estás diciendo a la autoridad que si sí, ya lo cobraste por haberte equivocado, por haberte equivocado en PUE y PPD, ¿no? Y en ese sentido, Precisamente ahorita tenemos un, un comentario por aquí de Karina Hernández. Nos dice, felicitaciones por, por tan excelente tema y expositores. Y ojalá puedan orientarme precisamente lo que estamos comentando, maestro. Cuando inició el RIF, la factura pública en general, fuera de tiempo, con ponerle en la descripción el periodo al que correspondía el ingreso, se hacían en PUE. Y se declaraba en la declaración correspondiente... ¿Qué pasa ahora con las cartas de invitación que están llegando en esa forma de haberlas emitido? ¿Están incorrectas dejarla así? Y yo creo que viene en este sentido que nos comentaba ahorita el maestro Mario de que, bueno, tú la emitiste en PUE, pero hasta el otro mes, ¿no? Hasta el otro mes, ahora regrésatela al bimestre que te correspondía. ¿Cómo la autoridad va a tener ese dato de que esa, ese, esa PUE corresponde al bimestre anterior? ¿No? Y en ese sentido, por ahí, maestro, eh, me permití ver algunos de sus comentarios, sus videos, y nos mencionaba alguna forma, ¿No? De lo que es el PPD, yo creo que ahorita nos, nos las va a mencionar, del PPD con complemento, una una salida, pues, no, no, no tan recomendable, ¿No? Pero pues que nos puede ayudar en ese sentido, ¿No? De regresarnos una, una factura que ya está fuera de tiempo para atrás, ¿No? También comentaba en alguno de sus videos el tema de las 72 horas, que nos podemos regresar y en ese sentido yo creo que es importante también contar con un control interno dentro de la organización para efectos de que no nos llegue a pasar esto, ¿no? Oye, ya estás a, a mediados del otro mes y ahora resulta que te tienes que regresar hasta el mes anterior, pues, ¿qué pasó con tu control interno, no? ¿Qué nos puede comentar ahí, maestro? Claro, maestro Pedro, en efecto, aquí lo que estamos teniendo es que la autoridad está no abusando, pero sí empleando, las herramientas y el motivo de la versión 3.3 del CFDI y cuando la participante menciona que en la factura global de el RIF eh, le manifiesta una leyenda, pero esa leyenda le puede poner, no sé, los ingresos amparados en este comprobante fiscal corresponden al, al bimestre 1-2022. Pero otra persona le puede poner, corresponde al bimestre enero, febrero 2022 y otra N-FEP 2022. Pueden haber muchas formas de escribir la misma intención. Lo que ocurre entonces es lo siguiente: no hay una persona que esté revisando todas las facturas o todos los comprobantes fiscales, valga, revisando la descripción. Porque a lo mejor alguien puso, no sé, venta de. 30 libretas, la marca que sea, y entre paréntesis le puso, ah es que esta venta corresponde al mes de julio, pero se expidió en agosto. Nadie lo va a revisar. No creamos que hay una persona ahí dedicada exclusivamente para esos efectos. Lo que hay es una computadora, hay un sistema que tiene la instrucción programada. Todos los comprobantes vigentes con PUE se entienden que el ingreso amparado en este comprobante fiscal... Fue cobrado en el mes de julio, pensemos. Y, valga, no le interesa cuestionar o siquiera revisar la cuenta bancaria para ver si está en julio, porque por ello el Código Fiscal de la Federación es muy claro y contundente. Si tú cobras una operación en una sola exhibición, así lo debes de señalar en el comprobante fiscal que corresponda. Y Inciso A. Y el inciso B menciona que si no se cobró la contraprestación al momento de expedir, se hará el comprobante correspondiente y posteriormente se emitirá otro comprobante por el cobro o cobros que puedan existir para estos efectos. Entonces, aquí es importante que cambiemos, y esta es una opinión personal, por supuesto, y que pudiera o no coincidir con la filosofía de la familia Census, pero la opinión personal es la siguiente cambiemos el chip. Ya no son los mecanismos del siglo pasado, ni siquiera de la década pasada. Hoy el SAT nos está haciendo revisiones, incluso cuando estamos dormidos o cuando estamos en un fin de semana, en el cine, en la playa, etc. El sistema no descansa y es por ello que se hace todo el procesamiento de información, y a las 3 de la madrugada recibimos una notificación de nuestro celular y llegó un correo electrónico, SAT.gov.mx, se te invita a revisar. Esa es la tendencia que tiene la autoridad. Ahora, si nos vamos de manera concreta, cuando el SAT está enviando las invitaciones por diferencias entre el IVA trasladado, manifestando declaraciones y el IVA que están los comprobantes fiscales, las principales causas son esas que expedimos el comprobante fiscal en julio y el cobro se hizo en agosto. Y nos estamos orientando única y exclusivamente a la ley del impuesto sobre la renta, particularmente porque para personas físicas el artículo 101 de la ley señala que el ingreso se considera acumulable cuando es efectivamente percibido. Y entonces, ¿qué es lo que argumenta el contador o la contadora? Ah, yo percibí el ingreso en la cuenta bancaria en el mes de agosto y en agosto lo voy a declarar. Sí. Pero entonces, si no percibiste el ingreso en el mes de julio, ¿para qué manifestaste PUE, pago en una sola exhibición? Voy con el argumento. El SAT no le interesa y no tiene el interés siquiera de poder cuestionarte qué es lo que tienes en la cuenta bancaria. Alguien le expresará, pues que venga y lo haga. Lo va a hacer a través de auditoría y posiblemente hasta encuentre otros criterios que pudieran no coincidir con la autoridad, y si tienes la razón, tienes que ir a medio de defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación es, en el momento de la atención de la invitación, lo primero es revisar, y hago la invitación, revisión no solamente de los periodos que nos están detectando u observando, que puede ser 2021 o 2020, la invitación, váyanse hasta los cinco años a efectos de que no vaya a ser que un mes o un día antes de el cumplimiento de esos cinco años nos envíen una invitación. ¿Por qué? Estoy viendo el caso de una, de una liquidación de sociedades mercantiles y resulta que el SAT en su guía de trámites ha incorporado un requisito. Que además del acta de liquidación, formatos, etcétera, se tiene que revisar que el contribuyente no tenga diferencias en ingresos provisionales anuales, deducciones, retenciones. ¿Cuál es la sorpresa? Que tiene tres años de diferencias esta persona moral y por lo tanto no se puede liquidar. Mario, es que no me voy a liquidar en este, en este tiempo. Tú no lo sabes. Nuestro trabajo hoy es revisar para el horizonte del mediano y largo plazo. Pero en el corto plazo, te invito a que revises el artículo 17H bis, fracción séptima del Código Fiscal de la Federación, en el cual se menciona que si existen diferencias, y aclaro, si existen diferencias y no derivadas por la no atención de la invitación, sino que si hay diferencias entre el importe declarado contra el importe de los CFDIs, el SAT puede restringir temporalmente los CSDs. Y entonces entras a un procedimiento de aclaración en mi portal. Te van a dar 10 días. O sea, eh, envías el caso y el SAT tiene 10 días para poder revisar. Y si no satisfaces a la autoridad fiscal, que crees? Se cancela de manera definitiva el CSD. Por ello, la invitación. Alguien podría preguntar, ¿es buena o es mala? Alguien le preguntó en la mañana, ¿el SAT es amigo o es enemigo? Bueno, Depende. Vamos a la primera pregunta. ¿La carta de invitación es buena o es mala? En mi opinión, es buena. Porque me permite conocer una radiografía de mi situación, en la que yo, en el modo, tiempo y lugar 2021, pensé que la declaración provisional y anual estaba íntegra, estaba sin detalles. Pero hoy, 2022, la autoridad fiscal me hace el favor de hacer esa revisión sin que me cueste de manera eh, primaria y si hay diferencias, ahora sí me cuesta de manera secundaria el tener que hacer ese trabajo, porque las consecuencias, como acabo de citar, uno, facultad de comprobación, y dos, la restricción temporal de certificado de sello digital. Entonces, ¿cuál es la solución, y como expresa el maestro Pedro, que también hemos estado eh, compartiendo, no solamente el servidor, sino muchos colegas, una regla no escrita que no está ni en código, no está en miscelánea, ni siquiera en tweets del SAT, en nada. Pero tomen en cuenta lo siguiente, bien expresó el maestro Pedro, hoy cuando fue enero 2022, y disculpen el peonazo, pero enero 2022, en el régimen de confianza de personas físicas. Los argumentos y sobre todo algunas personas se rompieron las vestiduras y dijeron, oye, pero es que la declaración no está considerando los complementos de pago, esto no sirve. Tiene un razonamiento, bien dijo el maestro Pedro, es que el complemento de recepción de pagos solamente recoge el atributo pago, 10 mil pesos, uh -huh. pero yo no sé cuánto de los 10 mil es grabado, 0, 16, eh, IVA, exento, IEPS, atenciones, etcétera. Ahora con la versión 2.0 viene todo ese desglose. Incluso los que ya estén emitiendo complementos de recepción de pagos con la versión 2.0 se habrán dado cuenta que ya se está precargando la información en las declaraciones porque el complemento 2.0 valga es una caja de Pandora que cuando el sistema, al momento de llenar la, la, la declaración, se abre esa caja de Pandora, sale ¿cuánto es la base? 16, base 0, base 60. IVA, retenciones, etcétera. Entonces, regresando a esta regla no escrita. Si tengo diferencias, lo que podría ejercitar es lo siguiente. Cancelar el comprobante fiscal que está en un mes diferente al que corresponde el, el, cuando yo lo percibí. En ese caso, pensemos que yo expedí el PUE en el mes de julio 2020 y acumulé en el mes de agosto. Mi argumento y mi bandera es es que en la cuenta bancaria aparece en agosto, ahí lo quiero declarar. Entonces, lo que vamos a hacer de una manera de recomendación sin fundamento es que canceles el comprobante de julio de 2020, previa aceptación del receptor del comprobante fiscal digital por internet. Y hoy agosto 22, vas a expedir un PPD 99, claro está. Recordemos, no produce efectos fiscales. No te olvides relacionar este PP de 99 de hoy agosto 22 con el de eh, julio 2020, la relación 04 y tienes que generar el complemento de recepción de pagos qué dato es el que te va a servir e incluso al SAT para poder lograr la conciliación no en el CFDI sino en el complemento de recepción de pagos hay un atributo que se denomina fecha de pago vas a tener dos fechas. Fecha de expedición del, del, del CFDI de pagos, perdón, será 17 de agosto 2022. Fecha de pago en el complemento de recepción de pagos pensemos será 3 de agosto 2020. Y con eso entonces el SAT va a poder, bueno, más bien el sistema, va a poder jalar ese comprobante emitido hoy, agosto 22, y lo llevará a el mes de Agosto 2020 y con ello va a coincidir la base. XML, agosto 20. Ingreso declarado, agosto 20, palomita. Y con eso lo vas a solucionar. Esa es una alternativa. La otra, ¿cuál podría ser? Ah, que digas, ¿sabes qué? Voy a concederle al SAT el beneficio de la duda. Y entonces, si el comprobante fiscal se expidió en julio 20 y la cobranza se hizo en agosto eh, 20... Voy a presentar una complementaria para eliminar el efecto en agosto 20 y reconocerlo en julio 20 porque ahí expedí el comprobante fiscal. Tienes que valorar algunas circunstancias, principalmente en la primera, la aceptación del receptor de ese comprobante fiscal digital por internet para que puedas tener entonces esta equivalencia en cuanto al mes de julio-agosto eh, importe declarado contra el importe de los CFDIs. Maestro. Perfecto, y, y bueno, ojalá no esté viendo a alguien del SAT porque eh, eh, cuando empiezan a hacer sus validaciones, precisamente yo tenía ese miedo de decir eh, lo que nos acaba de comentar, oye, emito un PPD 17 de agosto de 2022 y que la validación me pueda decir, tú no puedes eh, agregarle un complemento de recepción de pagos anterior a la fecha de emisión del PPD. ¿Por qué? Porque nos quitaría esa posibilidad de poder regresar la fecha de pago precisamente en cuestión de causación de IVA, en otras eh, eh, cuestiones que pudiéramos ocupar este regreso que nos comentaba el maestro Mario al 3 de agosto, como nos lo decía, ¿No? Eh, hasta ahorita no pasa, ¿Eh? Hasta ahorita no pasa. Esperemos que no llegue a pasar. Porque si llega a pasar, pues precisamente es de emites y de aquí en adelante emites complemento de recepción de pago. Para atrás ya no se puede. Y ojalá no pase, ¿no? Como decía, ojalá no esté viendo alguien del SAT, porque les vamos a dar ideas, ¿no? Y en ese sentido, pues es importante eh, eh, precisamente estas diferencias que mandan en los correos del causado. Ejemplo, en los correos que han llegado del IVA causado, de retenciones. ¿De dónde sacan esa información la autoridad? Pues precisamente de los CFDIs, de los CFDIs PUES, o de los CFDIs, bueno, los que como comentábamos en la versión 2.0 del complemento que está anclado a la versión 4.0 del CFDI, pues ya trae la información de la retención. Ahorita, si nos estamos enfrentando a este tema de la fiscalización con medios electrónicos y derivado de la información que le damos en CFDIs, pues eh, no es por asustarlos, pero por ahí del primero de enero para adelante... Pues mejor nos agarramos, ¿no? Porque ahora sí ya va a tener información de retenciones, de IVA, de, de otros impuestos que se pueden causar dentro de este complemento de recepción de pagos que hasta la versión 1.0 todavía no tenía y ahora la autoridad pues prácticamente ya lo va a tener, ¿no? Hacia hacia eso vamos, hacia ese horizonte vamos en este sentido. Yo creo que todavía no estábamos preparados en este sentido, por eso es que vino esta ampliación de plazo para el primero de enero de 2023, y pues es importante que también los contribuyentes, los empresarios, los administradores, los contadores, pues nos vayamos involucrando, no lo vamos a dejar hasta por allá de diciembre, vamos a estar corriendo otras con las constancias de situación fiscal, con los complementos de recepción de pago, con nuestros sistemas, con todo, ¿no? Yo creo que todavía ahorita agosto estamos en buen tiempo para podernos este involucrar en este tipo de temas, maestro. Y yo creo que eh, también este tema nos da pie a llegar a lo que, a, a esta segunda parte de nuestra plática, que son las revisiones profundas, ¿no? Vigilancia profunda. Que el SAT precisamente adopta, eh, recaba estos datos que vienen del, del XML, hasta algún algunos comportamientos que la autoridad en algún momento me tocó, y me dice, son comportamientos atípicos. Ahora resulta que porque vienes pagando, pagando, pagando, pagando, y un día, y un mes no pagaste, y al otro sigues pagando, pagando, pagando, eso ya es blanco, ¿no? Porque es un comportamiento atípico para efectos de la autoridad. Oye, ¿por qué este mes no me pagaste y todos los demás sí me pagaste? Se me hace sospechoso. Dijera por ahí el, el, el, el TikTok, ¿no? Gracioso, pero no de gracioso, sino de sospechoso, ¿no? Y en ese sentido la autoridad dice, a ver, vente para acá, explícame por qué en este mes no me pagaste. Ah, pues porque tuve estos créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Y le tienes que aclarar por qué no sucedió eso de eh, esa causación precisamente del impuesto que la autoridad esperaba, ¿no? En ese sentido vienen las, eh, eh, lo que nosotros conocemos como revisión profunda, ¿no? Que nos mandan a traer, como lo, comenta, lo comentó el maestro Mario en un inicio. Ahorita, eh, bueno, hasta donde me tocó, la última que tuve fue virtual, no sé si ahorita ya estén presenciales, desconozco si ahorita ya regresaron. Tuve unas presenciales, tuve unas virtuales, que las virtuales que si no... A ver, estoy aquí yo aquí y tu representante de este lado para que los grabe a los dos, ¿no? Y en ese sentido la autoridad pues se allegó a los medios virtuales para decir vamos a desahogar esta revisión profunda, vigilancia profunda, con medios eh, virtuales como en, en el, en el eh, programa este de... Ay, se me olvidó el de. Microsoft Teams. Exactamente, el de Teams. Para desahogar este tipo de vigilancia profunda, ¿no? Te dan esta primera entrevista y te dicen, estás mal en esto, en esto, en esto, detecté esto, esto, esto, esto, Te dan tu correo, te mandan la información y acláramelo, ¿no? Y viene nuevamente la pregunta que le hacía hace rato. ¿Y si no contestamos? ¿Y si contestamos, me pudiera yo incriminar en ciertos sentidos? O si contesto mal, ¿Qué pudiera pasar, no? Y en ese sentido, aquí el maestro Mario, yo creo que también tiene por ahí experiencia en este tema de vigilancia profunda, y pues nos va a poder comentar o compartir ese este, esta experiencia que ha tenido en este tema de tanto las virtuales, yo creo que también ha, ha, ha visto por ahí algunas presenciales ahí, eh, de vigilancia profunda, y pues ahí te sientan en, bueno, a mí me tocó, ¿no? Te sientan en una mesita, su cañón, y hasta gráficas te ponen, no, mira, venías pagando así, o no venías pagando, hasta también me tocó alguna vez, no venías pagando nada, y en este mes pagaste, casi casi me dijeron, oye, ¿por qué aquí pagaste y en los otros no, no? Es un comportamiento atípico y ahora aclárame, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la vigilancia profunda viene para aclarar ciertas situaciones, que la autoridad dice, no me está pareciendo esto, y ahora, pues dime, ¿cómo estás? no Así es, maestro. Por supuesto, por supuesto, maestro Pedro, y aquí ya tenemos una situación muy particular porque las invitaciones que llegan por correo electrónico son generales, son valgas sin ver, son procesadas de manera masiva. Pero ahora una revisión de vigilancia profunda es dirigida a través del buzón tributario al contribuyente o su representante legal, en el cual se envía pues, una, un oficio de invitación que nuevamente no es facultad de comprobación, y se hace un preliminar de las observaciones o de las diferencias detectadas. Y en ese documento al contribuyente se le informa que vamos a pensar en 10 días o dos semanas, eh, se le invita a que se conecte a una sesión virtual. Aquí lo que tiene que hacer en este caso el contribuyente a través de su contador o su asesora es lo siguiente, en tanto llega la fecha Nuevamente, revisar, no dormir y esperar hasta el día de la reunión porque ese es un tiempo muy valioso y lo uh -huh. mencionaré en este momento. Una vez que la autoridad nos ha presentado las diferencias observadas por la propia, nos dan 10 días hábiles para la atención. Entonces prácticamente pues podrías tener 15 días, 5 pre y 10 post a efectos de poder trabajar. Porque el SAT, la verdad, no le invierte el tiempo a un ejercicio. Cuando te envía esta invitación de revisión de vigilancia profunda, se contemplan tres ejercicios, cuatro ejercicios, y no solo de un impuesto, sino de varios impuestos. Entonces, tenemos que atenderla, en mi opinión, sí, pero yo en este tiempo ya hice una revisión. Del mismo modo como lo hicimos con eh, los correos electrónicos, Haremos la revisión y vamos a esperar. Guardamos silencio en stand-by. Llega el momento de la presentación. ¿Qué debo de hacer? Esperar, eh, decir sí, ok, correcto. Y no ofrecer pruebas de decir, oye, ¿puedo compartir mi pantalla porque te quiero compartir 25 cédulas? No, no, no, eso no sirve. No. Ahí, ¿tú qué tienes que hacer? Escuchar, analizar y ver qué es lo que te están indicando para que... Al finalizar la reunión virtual, pidas, es importante, porque si no lo pides, no te lo van a enviar, pidas la presentación de tus diferencias detectadas. ¿Qué te pueden observar? Ah, diferencias de ingresos, diferencias en deducciones de declaración anual para personas morales, diferencia en IVA acreditable con la diot, diferencia en retenciones de ISR IVA. Y algo un tanto preocupante es que el SAT está evaluando los porcentajes de cancelación de comprobantes fiscales. Y es por ello que hoy tenemos una modificación en el Código Fiscal de la Federación, señalando que si el contribuyente quiere cancelar comprobantes fiscales, debe de contar con el soporte documental que acredite esta cancelación. Y entonces todo esto se va observando y a partir de ese momento en el cual, muchas gracias, nos despedimos, pides que te llegue la presentación. Y al día siguiente son 10 días hábiles para la atención. Se debe de responder sí. ¿Cómo? Bueno, por escrito. Tienes uh -huh. que enviar por correo electrónico la atención de cada uno de los puntos de esa invitación de vigilancia profunda. Eh, a principios de año atendimos una y fueron cerca de 90 hojas de la atención de decir... Eh, la diferencia sí es imputable a mí como contribuyente, la diferencia es imputable a la autoridad, se presentó declaración complementaria, se canceló, etc. Todas las atenciones se manifestaron en ese escrito. Oye, ¿pero qué pasa si llegan los 10 días y no he terminado? Bien, tú tienes que prever tu trabajo. Te sugiero que en el octavo día hábil envíes un correo electrónico indicando, oye autoridad, estoy atendiendo la invitación y apenas llevo dos ejercicios de cinco, me faltan tres. Eh, pido por favor una extensión de 10 días hábiles más, uh -huh. ¿te lo van a negar? No, no te lo niegan, sí te lo conceden, porque no es una facultad de comprobación, aquí es meramente un acuerdo conjunto, a la autoridad evidentemente le conviene que si hay diferencias a cargo, el contribuyente se pueda regularizar, uh -huh. entonces te lo conceden, pero también recordemos que hay una máxima, que para poder pedir hay que dar, no pidas sin ofrecer, Puedes decirle, oye, autoridad, fíjate que el, del 2018, 2019, ya presenté complementarias, ya pagué o voy a pagar mañana, ya cancelé comprobantes, etcétera, para que vea la autoridad que estás colaborando, no complaciendo, estás colaborando en el trabajo de la revisión. Pero pensemos que alguien nos eh, da esta afirmación, Mario, no voy a ir a la reunión, o si voy, no la voy a atender. En pocas palabras, una negativa total. Bien, ¿qué puede ocurrir? Técnicamente, nada, porque no es facultad de comprobación. Pero en una atención importante que tuvimos de una empresa, yo le pregunté a la persona de recaudación, oye, ¿qué hubiera pasado si el contribuyente no asiste a la reunión? Pues yo como recaudación no va a pasar nada, pero esta información también la puede visualizar auditoría fiscal. Y entonces ahí sí se verá si el contribuyente atiende o no esas diferencias. Es por ello que en ambos sentidos tendremos que estar con la conciencia de que es posible, es posible que el contribuyente tenga errores o que la propia autoridad también los tenga. ¿Cómo se va a solucionar? atendiendo a través de la revisión y en su caso la corrección con la presentación de las declaraciones complementarias. Perfecto, maestro. Y, y fíjese que eh, lo que acaba de comentar de, de, de si le pido otros 10 días y eh, hay una ampliación de plazo, pues prácticamente no está arreglado, no está regulado, ¿no? Eh, a mí me pasó precisamente eh, en un ánimo de la recaudación, yo le decía al, al revisor que me tocó, ¿no? oye, si le mandé de los 10 puntos, le mandé 5, oye, de los otros 5 necesito otros 10, 15 días, se lo mando por escrito, me responde y me dice, adelante, o es que te espero los 15 días, ¿no? Sí. Entonces, yo, yo me pregunté, oh, entonces, ¿no está no está como tal contemplado en una disposición legal de los días que me puede ampliar? No, Pues no, precisamente porque no es una facultad de comprobación reglada, sino eh, la autoridad lo hace para que, ah, bueno, te das cuenta, tal vez tú no te diste cuenta, ¿no? De que debías estas cuestiones de retenciones, tal vez por alguna situación no contabilizaste XFDI que traía retenciones, etcétera, ¿no? Y la autoridad te dice, oye, yo, yo detecté que de acuerdo a usted se me debes tanto. Oye, pero yo ya te pagué. No, pero revisa, ¿no? ¿Qué tal que por ahí se te pasó alguno? Ah, bueno, reviso, veo que se me pasó alguno, presento mi complementaria, presento mi pago, se lo mando, y se acabó, ¿No? Se acabó este este primer paso. Oye, pero no le hago caso a nada, adelante. Es un antecedente para que de de servicios al contribu contribuyente o recaudación, se vaya a la parte de auditoría fiscal. La auditoría fiscal, como tal, en la competencia que tiene, pues sí nos va a mandar una facultad de comprobación. ¿Por qué? Ahora sí ya no es de que oye revisa a ver si si sí si estamos bien tú y yo ¿No? Ahora sí vamos a revisar porque te tengo que revisar de acuerdo a una facultad reglada en este sentido ¿No? Ya sea una visita domiciliar, revisión de gabinete, revisión electrónica, etcétera. En este sentido yo creo que estas invitaciones o vigilancia profunda pues son, es un primer acercamiento que pudiéramos tener como contribuyentes a decir oye si la autoridad me está diciendo que algo anda mal es porque para ellos algo anda mal. Y muchas de esas veces lo que anda mal son las fechas de timbrado como lo veíamos hace rato. Las fechas de timbrado. Oye, fíjate que eh, me dice que yo le declaré y, y pasó con el tema de IVA causado. Que yo le timbré en agosto ahorita un CFDI que correspondía a julio. Pues para efectos del SAT está en agosto porque lo timbraste como PUE, no lo timbraste como PPD con complemento en julio. Y en ese sentido, pues le vas a tener que decir a la autoridad, mira, es un Así que de acuerdo, a, de acuerdo a las fechas de acumulación del 17, de acuerdo a la causación, de acuerdo al flujo, de acuerdo a esto, y te metes en un poquito de más problemas, ¿no? En ese sentido, para acreditarle a la autoridad. Voy a, a darle lectura, maestro, a algunos otros comentarios que tenemos por aquí. Eh, nos comenta Teresa Martínez. Maestro, yo tengo un problema. Hice un pago en efectivo mayor a 2000 y el complemento de pago lo hicieron como pago por transferencia. Me recomienda hacer la deducción, dice. Ahí es un tema de CFDI, ¿no? Sí, claro, y ahí se tendría que hacer la, o pedir la, la cancelación, porque ¿Cancelación? Si el pago es en efectivo mayor a dos mil, el complemento el señor con transferencia, no va a corresponder. Posiblemente uh -huh. en la revisión interna que haga el sistema, ah, dice el complemento, fecha de pago y con transferencia. Pero si aquí entramos con devolución de IVA o ese tema del Ajá. comportamiento atípico en el cual nos pidan la integración del IVA acreditable, por ejemplo, y se, no se logre cruzar contra la cuenta bancaria, entonces van a rechazar ese acreditamiento. Entonces, si sí hago la superencia de que se, bueno, si lo pagó en efectivo mayor de dos mil pesos, lamentablemente no lo puede deducir. Ok, la, la perfecto. Respuesta. Gracias, maestro. Aquí tenemos otra, dice, ¿qué pasa con la nómina timbrada en julio y pagada en agosto? En el envío de la declaración de las retenciones de ISR de sueldos y salarios, ¿habrá una diferencia al declarar la nómina que solo se pagó en julio? ¿Qué sugiere, dice? Bueno, mm. en este caso, como manifestamos en el comprobante de nómina fecha de pago, perdón, uh -huh. no en el comprobante, sino en el complemento. Complemento. Manifestamos fecha de pago 31 de julio. El SAT comprende que la nómina se pagó en julio y espera que el impuesto retenido de julio se entere en agosto, uh -huh. no importándole si pagamos en agosto o septiembre esa nómina. La recomendación es, en todo caso, cancelar ese comprobante de nómina y complemento y expedirlo para que en el complemento se ponga fecha de pago, ejemplo, 3 de agosto y coincida uh -huh. la retención con el entero. Y precisamente por eso luego vienen estos correos, ¿no? De que este, retenciones de CFDI, este, retenciones de CFDI y retenciones declaradas, ¿no? Tú lo declaraste claro. en agosto y resulta que tú, en tu CFDI tú lo, tú lo timbraste que retuviste en julio, ¿no? Y viene esta diferencia donde le tienes que aclarar a la autoridad. Oye, pues es que lo pagué en agosto, mi flujo vino en agosto, pero el timbrado viene en julio, ¿no? Y hay sí. que estar... Precisamente como, como lo comenta ahí, ¿no? Lo, lo, lo corresponde, sería cancelar esta parte de julio y templarlo en la fecha en que se pagó. Nos dice Karina Hernández, otra pregunta, una factura bimestral de un RIF, para no desglosar el IVA, ¿se, se puede hacer en un PAC o u, obligatoriamente por mis cuentas? Es un eh, tema. Que es... Sí. ¿Mm? <risa> se tiene que hacer en mis cuentas. Eh, la regla 27121 expresa en su párrafo primero que para no hacer el desglose de los comprobantes en consecuencia de los impuestos, se debe de hacer de manera bimestral y en mis cuentas. Requisito particular. Perfecto, maestro. Y por último, nos dice aquí un, un amigo, la casa del perro, dice, ¿ha de ser algún negocio? Una pregunta, maestro, si me están solicitando para que proceda la devolución de una persona física asalariado, el contrato laboral con las empresas, ¿qué piensa? ¿Qué hacer? Eh, bueno, en la teoría de la legislación laboral, recordemos que cuando se signa entre patrón y trabajador la relación laboral, se debe de entregar, por supuesto, un ejemplar al trabajador y técnicamente lo debe de tener, pero es una realidad de que la cultura patronal, pues se protege aparentemente no concediendo esa copia al trabajador, pero pues bueno, aquí tal vez habría que recurrir a un medio de, de defensa en, le, en el cual pues se pueda aludir de que la autoridad se extralimita en el requisito sabedor de que sí podría tener la razón porque laboralmente sí corresponde que el trabajador tenga copia de su contrato individual de trabajo. Perfecto maestro ya por último para, para pasar a, a, al último tema aquí de, de CSD nos dice Griselda Nava López si tengo facturas PPD ya pagadas de enero Febrero puedo hacer los complementos de pago ahorita en agosto. Eh, sí, pero ¿Puede de que, no, puede, mí, de que puede, puede cuesta puede. decirlo. <risa> <risa> cuesta decirlo sí, pero no hay regla escrita, eh, no hay un fundamento, no hay una postura del SAT de manera que nos permita tener un respaldo. Uh -huh. Aquí aludimos que si es posible lo hagamos en tanto como bien expresó el maestro Pedro, de que si el Sad nos pone una regla de validación en la que diga que el complemento no. no podrá ser anterior al, a la fecha de expedición del CFI de pagos, bueno, lo sigamos haciendo, pero hay que tener ahí mucho, mucho cuidado. Ok, maestro. Pues eh, eh, para, para no este, pues que aprovechar e, e, este tiempo, eh, por último, este tema de las revisiones profundas, vigilancia profunda y las limitaciones eh, veíamos hace rato que tiene una consecuencia con respecto al CCD, ¿no? Eh, ah. Y yo creo que es uno de los mayores riesgos que pudieran observar los, los empresarios. Oye, pues eh, no, no pasa nada, ¿no? No hagas caso, no es invitación, no, no le hagas caso a tu contador. Pero al rato viene una restricción de certificados digital y, y, oye, contador, ¿por qué no puedo, no puedo facturar, ¿no? Y viene el tema de, pues, empresario fue por esto, ¿no? Y en ese sentido, eh, más o menos... ¿Cuánto tiempo tardaría si estamos en este, en este supuesto de que, bueno, vino una invitación, no le hice caso, eh, vino, vinieron algunas diferencias con respecto a retenciones, IVA, etcétera, vigilancia profunda, no le hice caso, me restringen el sello digital, no puedo facturar, y ahora sí, me preocupo, regularizo mi situación, en, en cuánto tiempo pudiera yo ahí este, regularizar mi, mi facturación. Técnicamente establece la miscelánea que si, por ejemplo, me restringen temporalmente el CSD, me llega el aviso por luzon tributario, pensemos el día del lunes y hoy miércoles envío mis valoraciones, mis pruebas para uno aclarar o dos desvirtuar esas diferencias al día siguiente, o sea, mañana jueves, el SAT tiene la obligación de habilitarme nuevamente estos CSDs. la inteligencia que existe un plazo de 10 días en el cual la autoridad fiscal va a valorar las pruebas en las que posiblemente yo aclaré o regularicé mi situación fiscal. Nuevamente, si logro satisfacer al SAT, pues ya mis certificados quedan liberados, pero si no logro satisfacer a la autoridad fiscal, entonces ya me voy del 17HBIS, que es una restricción temporal, me paso al 17HBIS del código que es una cancelación definitiva. Uh -huh. Y nuevamente, en tanto no logre aclarar o desvirtuar las irregularidades, seguiré con los certificados cancelados. Y sabemos lo que implica que nos bajen el switch de uh -huh. la expedición de comprobantes. El negocio se congela, el negocio se para y pues bueno, Aquí la recomendación para los colegas contadores, contadoras, es que no soslayemos la idea de la revisión. Sé que hay mucho trabajo, sé que estamos con N ocupaciones, pero sí tratar de advertir estas posibles consecuencias que inciden en el tema inmediato, CSDS y en el término inmediato, una facultad de comprobación de la autoridad. Perfecto, maestro, pues eh, bastante interesante todos sus comentarios. Yo creo que eh, muchos de nuestros colegas que nos están viendo pues han vivido en algún momento ya sea una invitación, un correo, una revisión de vigilancia profunda y pues siempre nos preguntamos no qué hacer, responder, no responder, qué pasa, qué no pasa, todo este tema que, que nos acaba de compartir maestro y, y yo creo que todos los que nos están eh, viendo, escuchando, pues yo creo que quedaron bastante eh, satisfechos con estos comentarios del maestro Mario Beltrán. Es eh, un gusto tenerlo aquí eh, dentro de este programa. Como le comento, pues yo lo conocí por, personalmente por aquí en Oaxaca. Nos conocimos, nos saludamos. Este, y pues un gusto personal también tenerlo aquí en este, su programa Noches de Censo. no eh, Ya para, eh, como comercial ahorita a las nueve de la noche también va a estar una maestra eh, bastante conocida, la maestra Milka del Valle, va a estar aquí con... Con el maestro Aranda, con el maestro Martín Rojas Tamayo, Pepe Soto, Efraín eh, Salvador y Enrique Corona en Rompiendo Paradigmas. Los esperamos a las nueve de la noche. Eh, para todos los que también nos siguen en, en, eh, en los cursos, por ahí vamos a estar en la Ciudad de México, su servidor, el, el sábado vamos a estar ahí con curso integral de nóminas y pues los esperamos. Maestro Mario Beltrán, pues muchas gracias, es un honor, un gusto tenerlo aquí. Eh, no, no había tenido la oportunidad de, de tenerlo aquí en el programa, pero pues un gusto tenerlo, y pues eh, algunos comentarios finales, alguna despedida, eh, también el maestro pues tiene sus redes sociales por ahí, nos puede compartir su, su página, su Facebook, no sé, anda, anda, en, to, anda en todo, ¿no? en, en, en YouTube, en, en Spotify, en, en Instagram, para que lo sigan al maestro Mario, y nos pueda compartir sus redes. Claro que sí, maestro Pedro, y pues bueno, agradecer en primer lugar la invitación a este programa, al maestro Antonio Aranda también por la invitación. Y considero la recomendación toral y que nos puede eh, ser de utilidad el hecho de que la autoridad fiscal está utilizando las herramientas, por supuesto a su favor, y que algunos podría afectarnos. Aquí no hay nada mejor que la prevención. Es cierto, ya cumplimos con la declaración anual, la mensual, etcétera, pero no estaría de más hacer una pequeña revisión. No nos llevaría considero más de no sé, tres horas, cuatro horas descargar todos los FDIs, filtrarlos en Excel y compararlo contra nuestras declaraciones de un año. Y entonces, puedes ir avanzando para que tengas la tranquilidad. Si algo hubiere, por favor, tenemos que presentar complementarias, recordemos que cada mes que transcurra genera recargos del 1.47% y pues podemos evitar, así que creo que como contadores, como contadoras, tendríamos que en renovar nuestra forma de pensar y sobre todo de la aplicación de la norma. Y bien, pues por ahí también estamos en las redes sociales, Me pueden ver como Mario Beltrán y pues bueno, lo que pueda servir, estoy a la orden nuevamente, gracias maestro Pedro. No, a usted maestro, y pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron, y pues nos vemos el próximo miércoles en este su programa de Noches de Censos, maestro, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación, esperemos que en alguna otra ocasión nos pueda aceptar otra invitación aquí a su programa, es bienvenido, eh, eh, siéntate eh, eh, a gusto aquí, espero que, que haya sido también de su agrado, su servidor Carlos Ramírez, pues aquí también estamos en la ciudad de Oaxaca, eh, y pues nos vemos ahorita a las nueve de la noche bueno, nos vemos, lo, los vemos aquí en, en census porque yo no estoy por ahí, pero pues va a estar ahí el maestro Antonio Aranda y todo, todo el equipo de Rompiendo Paradigmas. Bueno, me despido y maestro, muchas gracias a Mario Beltrán, eh, es un gusto tenerlo aquí y a todos los que nos están viendo, nos vemos el próximo miércoles hasta la próxima.